al que estás pediendo este tío. Hey, ¿Qué haces, bro? No voy a salir de aquí hasta que pueda hablar con Chatzopete. Anda, sabe que tengo ya la solución. Vale. Tío, esto es Dialectics Eye. Aquí puedes hablar con ChatGPT practicando cualquier idioma que quieras. Próbalo. Vamos a ver si es cierto. Hey, I want to talk about how I can solve my, my depression. Have you considered seeking professional help?